Siéntese todavía, ayúdame con sus manitas si puede Vamos a cantar el aliané ¿no con gozo Dale poquito más de volumen a su padre y Toca la go nel Oh yeah. Con todo su corazón